Hola a todos, soy Juan Ramón Camarillo y voy a contestar tres preguntas importantes acerca del análisis de armónicos. ¿Cómo diferenciar un armónico de un transitorio? ¿Qué es el número de armónico? ¿Cuáles son los elementos que se usan para mitigar armónicos? Armónicos versus transitorios Es común confundir eventos transitorios con armónicos.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 Los transitorios usualmente se atenúan en un periodo de tiempo corto, típicamente en un par de ciclos de la frecuencia del sistema. Por lo tanto, los dos fenómenos no deben ser confundidos. Un fenómeno difícil de clasificar es la energización de un transformador. Si bien la energización podría ser un evento transitorio, este evento toma un par de segundos en atenuarse. Es por esto por lo que algunos ingenieros utilizan el análisis de armónicos en este evento para realizar algunas tareas.